Bah. Solo les voy a contar de a lo que puede servirles Cuando no puedan en las tinieblas vayan a engullirles Solo soy fan de volar, pero cómo hacerlo aquí, pues Con las barreras que te dejas puestas no podrás salir de él. La armadura también hecha aquí en un proyecto El tuyo hace tantos años cuando fue herido Esta guerra por mi interna desde el corazón Miedo de volar para no ser ángel caído Como te digo la época pasó ya tiempo atrás es un gran relato y tu tarea es fragmentarle. Todo lo vivido en la historia siempre marcará. Más no eres tu pasado, así que puedes renunciar a él. Y cuando tú te sientas rebasado, no vayas lejos, ve al de al lado. Gran convención, todos impostores. Tierra de ciegos, no ven sus dones. ¿Qué nos ha hecho esta vida actual? ¿Cómo le hacemos para no enloquecer? Debemos ya recapacitar. Somos personas, no piezas de engranaje. Oh. Yo puedo ver personas con cambios pequeños, los niños con todos sus sueños, la venda que se va cayendo sobre la tierra, recordando todo el tiempo, las vidas que ya se extinguieron, la tierra que les dejaremos, y a los niños que van a heredarla, los gobiernos.